Todo, todo, todo, todo todo lo he aprendido de la magia. Porque ya digo, yo empecé con 13 años y, y es esto, bueno, es muy learning by doing, ¿no? La mítica. Pero digo, es que claro, aprendí a vender, aprendí a negociar, aprendí a presentar, aprendí a, eh, a hacerme las facturas, eh, aprendí a hacerme la publicidad online, eh, aprendí a, hacer, a diseñarme por pues, las fotos que subía, claro, empecé... Pues con cero euros, ¿no? Esto sí que es el Bootstrap, ¿no? Eh, digo, y, y hacía lo que podía. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers, corte al habla y hoy tengo conmigo a David Riudor, fundador y CEO de Goin, una app que fomenta el ahorro y la inversión entre los más jóvenes y los no tan jóvenes, sé eh, que esto lo puede usar cualquier mundo, cualquier persona. Goin ha levantado hasta la fecha más de 15 millones de euros, cuenta con cientos de miles de usuarios y ha ayudado a sus usuarios a ahorrar más de 300 millones de euros, al menos lo ponen en su web, luego David nos actualizará estos datos. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Buenos días. Mucha, teníamos muchas ganas de hablar contigo, nos flipa el proyecto, nos flipa lo que estáis haciendo. De hecho, tengo conmigo y me acompaña Andrés Barreto, nuestro ecosystem manager, que es súper fan también. Y ha dicho, yo tengo que pasarme aquí a preguntarle cositas a, a David. ¿Qué tal, Andrés? Buenas, Corti. Hola, David. Hola a los dos. Gracias por tenerme. David, quería empezar preguntándote, porque claro, eh, cuando ves tu experiencia, la tuya de, tu, de, de tus socios en, en Goin, empezaste súper jóvenes, ¿no? Creo que estabais todavía estudiando en la universidad y, y, y, y ahí veis algunos jacatones o eventos de este tipo un poco para, para juguetear y de ahí surge Goin. ¿Nos puedes contar los orígenes de Goin? Sí, o sea, yo técnicamente empecé a emprender... Eh, por decirlo así, porque emprender al final para mí es pues, hacer cual, cualquier cosa que, que te dé, bueno no tiene por qué darte dinero en los inicios ¿no? pero de que de alguna manera eh, sea innovador y esté fuera de lo común, ¿no? que no te estén empleando un, un tercero de base y yo empecé con 13 años y, y going lo empezamos a tantear cuando tenía unos 19 años, que, que es decir estaba en tercero de carrera Aproximadamente, entonces mi otro compañero, de Go, mi otro fundador de Goine estaba en segundo y el otro estaba en primero. Eh, y es aquí donde nos conocimos y nos conocimos en una competición de ingeniería, eh, en, en una hackathon en Barcelona del IoT World Congress. Eh, allí nos conocimos, de casualidad me metí con uno de ellos dos en, en, de equipo, eh, nos gustó mucho trabajar juntos, quedamos finalistas allí y dijimos, hostia... Eh, Qué bien, ¿no? Porque yo, yo soy ingeniero, pero yo siempre digo que soy malísimo con la tecnología y digo, y mis otros compañeros son los buenos en la tecnología, ¿no? Y vimos que juntándonos, que yo era mucho más bueno en la parte de negocio y una serie de cosas y ellos que eran mucho más buenos en la parte ingenieril, pues salía algo completamente nuevo. Entonces, a partir de aquel momento empezamos a viajar literal por el mundo eh, a competiciones de ingeniería, que lo guay es que muchas de las competiciones de ingeniería, para los que no lo conocen, o sea, las hackathons, eh, muchas de ellas tienen un... Bueno, por lo menos antes, te pagaban el viaje y te ponen como un pequeño budget para, para gastos. Eh, y entonces, pues gracias a esto aplicábamos y a las que nos cogían, que por suerte eran la mayoría porque nos, lo, eh, nos vendíamos bien, eh, pues nos íbamos por gratis a América, a Londres, por Europa, etcétera, etcétera. Y empezamos aquí a, a construir nuestras movidas. Y digo, y de por casualidad de la vida, yo teníamos bueno, en la UPC, en Telecos, Barcelona, eh, había una comunidad muy fuerte de blockchain en aquel momento, estoy hablando de 2016, o sea, cuando aún nadie hablaba del tema, eh, y, y entonces nos metieron mucho en la cabeza el tema de blockchain, blockchain, criptos, criptos, tal, y fue por eso que empezamos en fintech, porque empezamos a desarrollar en Solidity, empezamos en cosas de, del mundo cripto, y, y aquí dijimos, hostia, esto está muy guay, pero es muy poco mainstream. Eh, por qué no seguimos en este ámbito de las finanzas, pero desde un punto de vista que algunos le dirían más clásico. Eh, muchas veces eh, cuando hablo con gente de Web3 o de tal, me describo, soy una fintech tradicional, sabes ¿no? que no me gusta nada la palabra, pero me describo así porque, porque sé que me entenderán, ¿sabes? Que somos cero tradicionales, pero ya me entiendes. Y, y, y de aquí en una de ellas, en una de las competiciones de ingeniería, que esta en concreto era en Barcelona, Hicimos como un prototipo de going eh, literal, el primer día, o sea, no habíamos picado ni, ni una tecla. Ganamos la, la hackathon esta y el premio era empezar un proceso de aceleración de tres meses en, en San Francisco. Eh, y entonces empezamos este proceso de aceleración, que era de una aceleradora que se llamaba Accelerator que era de, de una, como una empresa que se llamaba Angel Hack. Y eh, después de los tres meses, en el Demo Day, digamos, ganamos eh, esta como entre todas, pues le dan un premio a una de como la, la que ha destacado más y ganamos este premio más el premio de Techstars y fue cuando, eh, claro, nosotros esto, pues no sé ahora cuántos años tendríamos, tendríamos unos 18, 19, 20, ¿no? Pues nos llevamos uno, un año cada uno eh, y éramos los niños allí, los que hablábamos peor inglés, eh, éramos un drama eh, y era divertido, ¿no? Que pues esto que ganamos a gente, pues de, había literal gente de todo el mundo, gente de Japón gente americana, gente europea de todos los países, gente de Sudamérica y de alguna manera nosotros éramos esto por pues los niños eh, un poco más que nos sentíamos más outfits ¿no? y tal y, y bueno, y acabamos, eh, acabamos ganando y aquí es cuando nos fuimos a, a, a España y levantamos nuestra primera ronda de financiación en enero de 2018 más o menos, antes de que tuviéramos el producto que fueron 0.6 millones y aquí ya empezó toda la aventura. Eh, David, al final como dices, ¿no? te os plantáis, eh, chavales muy jóvenes, eh, 18, 19, 20 años, vuestra primera startup, eh, levantando dinero. ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones tenías? Porque yo la primera vez que levanté dinero tenía muchos más años y me, y me sentía como que no sabía casi ni qué, qué hacer con él, tenía un síndrome de imposter de la leche. ¿A, vo ¿A vosotros, siendo tan jóvenes, os... os ¿surfeasteis esto sin miedo? ¿Os vino grande? ¿Qué sensaciones teníais? Sí, no, yo lo contrario. O sea, quiero decir, eh, casi que el síndrome del impostor a mí me ha venido contra más he sabido, ¿no? Lo típico, que, que al revés. O sea, yo en aquel momento estaba como en casa. O sea, literal, o sea, del rollo... Y creo que la edad nos jugó una... de manera muy positiva. O sea, yo siempre digo que de alguna manera una de nuestros diferenciales era la edad. Y de que a veces puede, ser, puede jugar en contra, ¿no? Ostras, mira, qué buen proyecto, pero es que son muy jóvenes, pueden ser muy inmaduros, no sé cuántos. En nuestro caso, era como, un, era como sexy. O sea, o sea, fue algo como de, wow, esta gente que eh, está tan loca, ¿no? En el sentido positivo, que se mueve pues, a Estados Unidos, que no le importa nada, que empieza en un sector tan complicado y tan regulado eh, como, como es el financiero, una serie de cosas. Y la gente decía... Hostia, si ya empiezan así con esta velocidad y con esta serie de cosas, eh, vamos a invertir en ellos lo más temprano posible. Oye, David, eh, yo que te he escuchado ya eh, en algún otro sitio, podcast o evento, no sé, eh, tú eres mago, ¿no? Eres mago. Eh, eh, ¿de, ¿De qué forma te benefició, te ayudó eh, el ser mago ¿no? en, en, en tu emprendimiento, en esta etapa inicial? No sé si tienes alguna experiencia, algún aprendizaje que puedas contarnos. 100%. Digo, yo siempre digo, bueno, ¿soy mago o era mago? Es, es, es una, un matiz, no lo no, no sé, siempre es un dilema mío, ¿no? Pero digo, yo de la magia y de lo que aprendí, o sea, con la magia lo he aprendido todo, o sea, literal, o sea, no exagero, siempre lo digo yo. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones... He hecho formaciones de finanzas, tipo European Financial Advisor, he estudiado temas de psicología, he hecho un máster en hipnosis, he hecho cosas de mente, ingenieril, eh, técnico, no técnico, he hecho bastantes cosas. Pero digo, todo, todo, todo, todo, todo lo he aprendido de la magia. Porque ya digo, yo empecé con 13 años.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 no tenía, no tenía miedos y tampoco tenía nada que perder, ¿no? Vivía en casa de mis padres, eh, pues si me iba mal, pues no pasaba nada y no tenía gastos. Eh. Entonces yo siempre, por eso sí que cuando preguntan, ¿es igual de fácil emprender para todo el mundo y tal? Yo siempre digo, a ver, todo el mundo puede emprender, pero es muy diferente. O sea, yo tuve la suerte de, de estar desde una posición, digamos, de confort. O sea, un confort relativo, o sea, digo, mis padres no han invertido ni un solo euro en ninguna de mis empresas, ni un euro, ¿no? y una serie de cosas, pero eh, tenía siempre una red de seguridad grande, que, que sabía, bueno, yo sé incluso ahora, digo, pues, eh, yo vivo solo hace años, obviamente, pero, pero, pero yo sé que si, mira, si me va fatal, pues ojalá no, pero siempre tendré una cama en mi casa, y esto no todo el mundo lo tiene, hay gente que lo contrario, que tiene que traer dinero a su casa, eh, para, para sostener a su familia ¿no? entonces eh, bueno, yo eh, lo aprendí todo de este mundo y, y ya digo, y recomendaría muchísimo a todo el mundo, sobre todo más de niños y tal, creo que a nivel extraescolar o a nivel, hostia, es de las cosas más completas que se puede aprender y ya digo, hostia, eh, no sé qué haría y no sé qué sería mi vida sin esto, sinceramente Qué bueno Te veo haciendo algún truco de magia, algún inversor ahí para, <risa> para convencerles eh, no, sí, no lo he contado muchas veces, pero um, creo que lo conté una vez o ¿no? así. Pero digo, una, una vez un fondo eh, me, me, me dijo que para darme el term sheet, que lo tenían delante mío, de, yo tenía, me obligaban a hacer un truco de magia. En, Qué bueno. En, y, lo, y lo hice y me dieron el term sheet. Sí, sí, sí. Eh, eso es el mejor truco. Qué bueno. David, eh, viniendo ahora a Goin a día de hoy, porque claro, han pasado eh, ya unos añitos desde, desde que lanzasteis y no habéis parado de crecer, a día de hoy ¿cómo definirías Goin y cuál es vuestra visión? Pues mira, o sea, nosotros empezamos siendo, ya digo, una fintech eh, más tradicional que nuestro diferencial, como nos queríamos vender, era que trabajábamos por encima de cualquier banco. O sea, nosotros siempre hemos dicho que no queremos ser tu banco, que queremos trabajar por encima de tu banco y darle, pues, es, es esto, eh, es eh, tu, tu banco en asteroides, ¿no? Por, por, por decirlo así. Eh, y empezamos así y entonces funcionalidades muy financieras. Ostras, ahora, pues, ahorrar de forma automática. Ostras, ahora invertir de forma automática. Ostras, pues, ahora que entiendas mejor tus finanzas, ¿no? Y cualquier cosa muy relacionada con las finanzas. Pero poco a poco, desde hace unos años... Yo ya me empecé a obsesionar, a obsesionar mucho por todo lo que es eh, el social commerce, eh, los marketplaces, etcétera, etcétera, 2.0. Que mucha gente le llama o, o sea, fintech enable marketplaces es la palabra que se está empezando a usar más. También se empieza a usar mucho, que al final es muy amplio el concepto de super fintech app. Y, y este concepto de social commerce es también súper, súper amplio. ¿no? Entonces, um, al final mi obsesión empezó a ser, hostia es que es loco que para consumir, o sea, para gastar en algo ya sea un viaje, ya sea un restaurante necesitas dinero o sea, entonces es, o sea, es los dos mundos están conectados, pero 100% no es una conexión como en otras verticales que dices, yo qué sé, o que vas a un restaurante de fusión mexicana-japonesa y dices, bueno, a ver cómo me enchufan el mexicano y el japonés juntos, no, aquí es como de manual, de toda la vida, ¿no? Eh, entonces, yo me empecé a obsesionar con esto, es, ostras, si se mejora las finanzas, se acabará mejorando como el usuario eh, consume. Al final es con, con, eh, consumo 2.0, ¿no? Ya digo, hay muchas maneras o muchas variantes de cómo verlo. Y entonces esto ha sido como ha ido evolucionando y que le queda muchísimo. Pero al final Goin lo que quiere llegar a ser es una solución que tú, eh, ya sea que sepas de base qué es lo que quieres conseguir, o lo aprendas durante el proceso, nosotros te ayudemos a, conseguir, a consumir de la forma más inteligente. Y más inteligente quiere decir más barata, más rápida y más frictionless. Entonces es esto, es, ostras, yo quiero un iPhone y no tengo el dinero para, tener, para comprarlo ahora. Ostras, pues ¿cómo te lo puedes conseguir con descuento? ¿Cómo puedes obtener el dinero? Y ¿cómo durante este proceso puedes eh, optimizar la compra de este? Ya sea porque tus amigos te envían dinero, ya sea porque lo encuentras más barato en otra tienda, ya sea porque te ayudamos a entender que no necesitas el iPhone, que quizá necesitas un teléfono de menos gama que te ahorrará 300 euros y te podrás comprar otra cosa, ¿no? Pero es como el comercio y el consumo va evolucionando a lo largo de la historia. Y esto es como mi obsesión y es donde queremos ir profundizando durante estos siguientes años. David, hablando de consumo, hay una tendencia muy fuerte en e-commerce, que es el buy now, pay later, el famoso BNPL, eh, vosotros al final sois el anti, ¿no? Y, y ahora está empezando a surgir una bueno lo que comentabas ahora, ¿no? Una nueva tendencia que es el SNPL, ¿no? De ahorrar antes de comprar. ¿no? Podés profundizarnos un poco acerca de, bueno de tu visión y la conexión que tenéis en la app con productos y todo el tema de Buy No Pay Later, toda esa tendencia que hay. ¿Tu visión acerca de esto? Sí, digo. Me gusta que lo digas así porque ya es como muy técnico y poca gente dice estas palabras, estas palabrejas, ¿no? por decirlo así. Y, ¿qué te digo? Uno, esta palabra, o sea, nosotros lo decíamos de coña internamente en su momento, cuando empezamos a estudiar mucho el buy now, pay later, eh, y nuestro tech de inversión empieza así, básicamente. Eh, decíamos, eh, cambió, cambió en la historia, pero os explico cómo empezó y cómo cambió. Digo nosotros empezamos diciendo que éramos lo contrario al buy now pay later, ¿no? y decíamos esto es eh, no tiene sentido el buy now pay later porque es eh, crear deuda para usuarios de poca poco conocimiento financiero, entonces eh, va en contra casi del mundo y es que nos pondremos en la espiral que ya estuvimos eh, con la, la anterior crisis financiera, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a este nuevo tipo de metodología que pues, que le llamamos save now buy later, ¿no? o sea básicamente lo contrario eh, que históricamente ya existía que en, en su momento en América, bueno, esto, esto se llamaba Layaway, eh, que por ejemplo, de algunos de los e-commerce más grandes del mundo, aún lo hacen como Walmart, pero por ejemplo, si buscáis Walmart Layaway en Google, eh, pues ellos, por ejemplo, en Navidades lo que hacen es que tú eh, unos meses a tres meses, puedes ir a la tienda, puedes bloquear un producto, pues decir, mira, quiero este sofá por navidades. Entonces, vas haciendo unos monthly installments y cuando llegas al 100%, tú este producto que ya tenía reservado y todo, te lo puedes llevar, digamos, a casa. Entonces, al final le llaman, es un poco un guilt-free shopping, porque tú ya sabes que compras con un dinero que ya tienes, ¿no? Y no te sientes mal, ¿no? Eh, y, y esto ya existía. Y el layaway existía, sobre todo, muy fuertemente antes de que existían las tarjetas de crédito. Cuando se empezaron a inventar las tarjetas de crédito, pues, Claro, Nuestro cerebro siempre tiende a decir, lo quiero ahora, ya, no me importa cómo sea. ¿no? Eh, pero así, así también Goin empezó a aprender mucho de esto. Varios inversores americanos nos empezaron a hacer una tesis de comparándonos con este tipo de layaway virtualizado y mundial y una serie de cosas. Pero poco a poco mi cabeza, también por, por, por ir tan en contracorriente porque cuando vas en tan, tan en contracorriente con tan poco dinero, ya digo, nosotros hemos levantado unos 15 millones, eh, que ya digo, que es muy poco dinero para la vertical. Para España, ya siempre digo, está muy bien, pero es que yo no me quiero comparar con, con España, ¿no? Eh, y cuando has levantado tan poco dinero ir tan en contra del mundo, es muy complicado, porque ya digo, es que incluso los inversores nos decían. Yo me he sentado con muchos inversores que nos decían Dios, sois tontos. O sea, nos decían si la tendencia... O sea, estáis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 o lo que sea, ¿no? Pero este punto medio yo creo que es el futuro del comercio y las finanzas van aquí. Pero claro, es esto, es muy, es muy complicado, porque ya es complicado hacer una solución pura de buy now, pay later, que lo pete, pues imagínate hacer lo mejor de los dos mundos, ¿no? Necesitas I más D, de, por decirlo así, de las dos cosas, y una serie de desarrollos muy complejos. Pero esta es nuestra visión, a mí es lo que me encantaría, es este, como la visión de going futurista es ser casi eh, un personal shopper, eh, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? es Tú me dices, quiero este iPhone y yo te digo, uno, ¿dónde lo encuentras más barato? Y dos, ¿cómo puedes hacerlo con tus finanzas para comprarlo de la mejor manera? ¿no? Es, es, es este personal shopper que le importa tu dinero. Qué bueno. Tiene, tiene todo el sentido, ¿no? A, a ayudar porque muchas veces el, en, cuando queremos comprar algo estamos un, un nubilados por lo que queremos y no tomamos la mejor decisión, ¿no? El, el poder preguntarle a alguien y que te diga, oye, tal y como tú estás, mejor vete por este camino. Eh, ahora, a día de hoy, David, en, en, si yo soy usuario de, de Goin, es decir, ¿qué funcionalidades se, se utilizan más y, y cómo funciona? Si yo me pongo a ahorrar, por ejemplo, para comprarme un, un iPhone… Ese dinero se queda en mi cuenta, eh, va a una cuenta vuestra. ¿Cómo funciona todo esto desde que yo me pongo un reto de ahorro, me pongo a trabajar, o usar Goin, hasta que me compro el producto? Sí, bueno, la, ya digo, nosotros estamos yendo en esta vertical más de... que hasta ahora era un poco el, el mundo del producto, ¿no? Eh, al final, Product Hackers eh, lo sabréis, eh, pero ha evolucionado mucho, ¿no? Antes un inversor te decía, hostia, foco en una sola funcionalidad y tal... Eh, porque es lo que funcionaba y normalmente teníamos cinco aplicaciones que cada una hacía una cosa muy bien hecha y ahora el mundo está evolucionando más a esta nueva dirección de super, super apps, ¿no? De, yo quiero tener una aplicación que pongo la tarjeta una vez y puedo coger desde esta aplicación un taxi, con, comprar la comida o lo que sé, lo que me dé la gana, ¿no? Entonces nosotros, yo siempre, desde hace mucho tiempo ya digo mi pitch inicial es que teníamos tenido tantas pitches que ya son 40.000, no pero mi pitch inicial era este o sea no tiene sentido tener una para enviar dinero otra para ahorrar otra para invertir otra para entender mis finanzas otra para hacer mi declaración de renta otra para tal que en cada una de ellas tengo que decir datos diferentes reconectar mis tarjetas eh, o un email para cada una de ellas eh, lo que sea un lío no eh, entonces nosotros la, la, nuestra base fue esta ostras Vale, no vamos a reinventar la rueda, lo que ya funciona bien, ya funciona bien, tu banco de toda la vida, pues tu tarjeta del banco, pues va bien. O sea, ¿qué te la puedo dar? Más pesada, ¿no? De M-Metal o lo que sea, que es lo que hacen la, la, los neobancos, ¿no? Pero poca cosa más puedes hacer y ya está. Digo, pero que todo lo que no tienen los bancos que nosotros te podemos ofrecer, ¿por qué no lo conectas con tu banco en un solo clic, ¿no? Eh, sin cambiar de banco, sin redomiciliar tu nómina, sin cambiar tu vida, ¿no? Entonces, esto fue como los inicios. Entonces, ¿cómo es el proceso? Nosotros históricamente lo que... Como hemos intentado que vaya el proceso, es que tú de base te descargas Going. Lo primero que hace normalmente un usuario es se pone un objetivo de qué es lo que quiere conseguir. Por ejemplo, pues quiero comprarme el nuevo iPhone 13 que acaba de salir. Entonces, en este momento, eh, el usuario conecta a su banco, eh, cualquier banco de Europa, y en unos segundos pues nos conectamos con él, entendemos sus finanzas y le damos un pequeño plan que le dice, vale, pues para comprar este iPhone para la fecha que nos has dicho que lo quieres, deberías ahorrar 2,30 euros cada día durante 45 días o lo que sea. Entonces, a partir de este momento, ya el usuario con, con simples clics eh, ha podido ya saber cuándo conseguirá algo y no solo saberlo, automatizarlo, algo que para él era casi imposible, ¿no? eh, que era como un sueño que parece una tontería, claro, porque nosotros estamos en el mundo tecnológico y todos nosotros pues, tendremos relativamente buenos sueldos o lo que sea, pero comprarse un teléfono de 1.200 euros a tocateja, por decirlo así, eh, es un, parece un sueño para mucha gente de calle, o sea, un sueño literal. Eh, entonces, a partir de este momento, que esto es lo fácil, aquí ya tiene, tienes el primer aha moment, ¿no? Que en cinco minutos ya te llega tu primer euro a, a, a, a Goin, ¿no? Que esto básicamente lo que hacemos es lo cogemos de tu banco y lo separamos a una wallet virtual que tú siempre tienes acceso, eh, que, que pues con, con la que usamos una licencia de, digamos, de dinero electrónico. Entonces, este dinero se va separando en esta wallet y nosotros durante este proceso, pues en este ejemplo de 45 días o lo que sea, nosotros lo que intentamos es buscarte... Eh, Productos que sean más baratos eh, de, de lo que has marcado para que puedas ahorrar, o este producto mismo en otra tienda que sea más económico. Tus amigos, familia, comunidad te pueden avanzar dinero, eh, te pueden dar un tipo de personal crowdfunding. Eh, mientras vas gastando en los comercios más importantes de Europa, pues tipo Globo, Uber Eats, Starbucks, etcétera, etcétera, automáticamente cuando gastas con tu tarjeta de cualquier barco, banco, te vamos dando cashbacks que se te van acumulando en tu cuenta de Goin. Eh, si tú quieres invertir este dinero de forma automática, eh, lo puedes invertir tanto en más de 40 criptos diferentes como también en un protocolo de stablecoins que te damos, ahora no sé cuánto es, pero un 4 y pico por ciento TAE fijo, digamos, eh, y muchas otras funcionalidades tipo estas hasta que llegas al 100% del precio del producto y este producto lo puedes cuento porque tenemos partners más grandes, pues tipo Amazon, y aquí pues te daríamos un 3%, aparte de todo lo que has ido acumulando, más los cashbacks que has ido teniendo, más eh, el ahorro este automatizado y lo que sea, pues te damos un 3% extra por comprarlo a través nuestro, o si el producto o la tienda o lo que sea no estuviera a través nuestro, siempre puedes retirar a tu banco y comprarlo tú mismo. Y, y aquí también, pues en todo este proceso en, hay muchos de nuestros business models, pero cuando tú lo retiras a tu banco, pues es completamente gratuito, pero tarda normalmente unas 48 horas aproximadamente digo y también puedes hacerlo instantáneamente y aquí también pues nosotros ganamos dinero si tú quieres hacerlo instantáneamente. Entonces, este es el proceso y ya digo, y es muy chulo porque es esto, el usuario lo ve como un dinero que, que tiene un poco más lejos en el sentido positivo, ¿no? que incluso estamos pensando... Es que, como somos pocos, es muy difícil hacer tantas cosas, pero queremos poner incluso sistemas tipo caja fuerte del rollo. Cuando quieres retirar, pon, obligarte a que tu madre te lo tenga que aprobar. O, o que, sabes, o que tarde una semana, te has obligado a que tarda una semana la retirada. O, o sistemas así para ponerlo aún más lejos el dinero del rollo. Si, si lo quiero Cuando llego al 100%, lo puedo retirar al segundo. Pero digo, si aún no he llegado, no, no quiero auto-hackearme de, de, hostia, pues ahora me iría muy bien 100 euros, lo, lo retiro ya, ¿no? Es como hacer mecanismos para esta compra más inteligente, ¿no? Todo. Y, y ya digo, y lo guay es como, eh, tenemos tanto volumen ya y tanta gente que quiere lo mismo eh, que... De, Dentro de muy poco, o sea, ya tecnológicamente ya lo hacemos, pero no lo tenemos así en masa. Digo, podemos empezar a hacer esto que te digo de social commerce, que es básicamente, si yo ya sé que tengo 1500 personas ahorrando para el mismo iPhone 13, yo, yo puedo conseguir el iPhone 13 con descuento, eh, yo puedo comprarlo, precomprarlo -compr pre a volumen y comprar 500 de golpe, que me suele mucho más barato que comprar uno solo, ¿no? y puedo hacer una serie de cosas... Que me dan a mí más beneficios como empresa, a la vez que al usuario también le da más descuento porque siempre hacemos el split este de un poco para el usuario y un poco para nosotros. Entonces es lo guay de, del volumen en esta vertical, que es muy chulo. Y, y, y cuando eres un fintech enable marketplace, como decía tienes lo bueno de las fintechs y lo bueno de los marketplaces, ¿no? Tienes los dos modelos de negocio en una sola solución, que no solo a nivel modelo de negocio, pero si uno se retroalimenta con el otro y hace que tengas menos fricción, menos fricción, menos fricción, ¿no? Pero nosotros también pones la tarjeta una vez y ya quieras un viaje, ya quieras un coche, ya quieres enviar dinero a un amigo o ya quieras ahorrar para jubilación, has puesto la tarjeta una vez, ¿no? Entonces, esto es muy potente también. Entonces, cada vez que sacamos lo que hemos visto, que me preguntáis qué se usa más y tal, digo, la verdad que es que... No tenemos, es bueno y malo a la vez, pero no tenemos una killer feature, digamos. O sea, es, está como, los usuarios usan prácticamente todo el stack de funcionalidades, eh, sinceramente. Y digo, lo que sí que tenemos muy visto es que si un usuario usa más de tres features nuestras, eh, la retención y la recurrencia suben, pero al infinito. O sea, para que os hagáis una idea, un usuario, un usuario de media usa nuestra aplicación unas 25 veces al mes, o sea, casi cada día. Eh, que para fin de que está muy bien, pues para una red social sería una mierda, pero para fin de que está, está muy bien. Y digo, y una, esto es un usuario base. Y digo, y si un usuario te usa más de tres funcionalidades, digo, pasa eh, el, el, el número de sesiones por mes a, pasa a ser una 100, o sea, que es unas 3, 4 veces al día. Eh, y aparte, la retención pues, nos sube drásticamente a más de 80% al sexto mes. Entonces, esto es cuando el usuario te usa, no se usa, usa mucho, no se usa mucho y está enamorado. Eh, lo difícil siempre en este tipo de aplicaciones es la fricción inicial, ¿no? De conecta a tu banco, tal de esto, ¿no? Cuando ya lo has hecho, ya ves que todo va a un piloto automático es la hostia. Claro, mola, o sea, de hecho con esos números, o sea, se usa mucho más que tu app del banco, ¿sí? porque también es verdad que la app del banco no tiene ningún incentivo para usarla más que para, para llorar. Cuando, sí, exacto, no cuando sí, no lo has dicho, para llorar. O sea, yo siempre cuando antes eh, había descrito mucho en prensa a Goin como un contador de dinero que siempre va hacia arriba hasta que consigues tu objetivo, ¿no? Eh, que es, es verdad, porque digo, en Goin no tienes malas noticias. Eh, quiero decir, no. Porque en tú en tu banco pues tienes tu nómina, te llegan recibos tres veces, eh, yo qué sé, dices, hostia, cómo he gastado tanto. Hoy no, se va acumulando el dinero. Y, digo, y cuando llegas a tu objetivo, lo gastas, pero es eh, ya tienes la felicidad de haber eh, conseguido aquello que quieres, ¿no? Entonces esto es muy, muy, muy potente. Yo siempre digo, eh, no sé en vuestra empresa, pero nosotros tenemos tres pantallas con las métricas, yo qué más bonito hay que ver eh, las métricas, cómo van subiendo, ¿no? Pues, ¿qué, qué más bonito hay que ver lo más cerca que estás de tu objetivo. Es como, eh, es, bueno, es esto, es visualización de, de, de, de, de tus retos o de tus objetivos de forma muy tangible. Yo creo que esto es muy, muy, muy chulo. Pues, sí, sí que lo es. Eh, y, ¿os habéis encontrado fricción por parte de los bancos a la hora de, pues, yo qué sé, pues, oye, una nueva finte viene aquí un poco a a tocar a nuestros clientes, a hacerlos ahorrar por fuera nuestro, vamos a ponerle barreras para que las conexiones sean difíciles, etcétera ¿Viste en esa experiencia? Yo, Buena pregunta. Eh, digo, sinceramente no lo sé. O sea, porque digo nunca sé qué ha sido a propósito y qué ha sido porque son una tecnología de mierda. Eh, digo, hemos tenido muchos problemas, pero muchísimos. O sea, muchísimos es de drama, de desconectarse la mitad de bancos en un día y no poder reconectarlos, o de tarjetas que no, nos bloquean los cargos, o de eh, regulación que nos llame tal de, hostes, ¿por qué no sois agentes, no sé cuántos? Que digo, hostia, pero es que ¿qué cambia? O sea, es una regulación estúpida para poner barreras eh, a gente que no, que no, no tiene los recursos o, o lo que sea, ¿no? Entonces, nos ha pasado de todo, eh, pero no sé cuando ha sido a propósito o, o simplemente porque han sido fallos tecnológicos suyos o tal? Mira, sí que lo que puedo decir es que hemos, tenido, o sea, hemos podido colaborar muy poco, muy poco con bancos. O sea, muy, bueno, muy poco no, cero. Eh, básicamente eh, nos conoce todo el mundo, o sea, en el sector bancario, obviamente, ¿no? Pero para decir un ejemplo random, ayer, ayer fui a un evento de, de BVA y es esto. Y bueno, obviamente de esto que estoy hablando con, con una chica y tal y... Y al cabo de un rato me dice, ostras, ¿y de dónde eres yo? De Goin. Dice, hostia, claro. Y me dice, yo antes llevaba Open Innovation de BVA, todo el rollo y tal. Y os, conozco, os conocemos perfectamente. Ya digo, yo sé, ahora mismo, por ejemplo, una de las empresas más grandes del mundo está viendo España y uno de sus objetivos se llama literal copiar a Goin. O sea, se llama así su objetivo, una, una empresa de, de billions. Entonces, nos conoce mucha, mucha, mucha gente, obviamente. Digo, pero. Muchos ponen ganas de estos grandes bancos en intentar hacer cosas. Yo con BBVA, por ejemplo, he hecho cuatro, cinco, seis reuniones con muchos directivos para hacer sinergias. ¡Hostia! ¿Por qué no colaboramos con esto? ¿Por, no, como, ¿por qué no colaboramos con aquello? Yo creo que, que sí que quieren. Y digo BBVA como puede decir cualquier otro. La cosa es que tienen una estructura tan rígida, tan carca, tan tal... Que es que es imposible. Ayer lo hablaba con mucha transparencia, pero digo, es que se ha de alinear el director de loyalty con el de savings, con el de digital no sé cuántos, con el de sustainability, porque ahora es el gran reto de la empresa. Entonces, es imposible que siete directivos que tienen tantas cosas se alineen en algo así. Al final por eso no pasa. Digo, ¿Cuántos bancos grandes habéis visto que hacen una gran colaboración con una fintech? Contado con cuentagotas o puedes ver cosas muy externas. Eh, o cosas muy concretas, sí. Eh, eh, tal banco ofrecerá los seguros de tal startup, sí. Cosas muy, muy simplistas, pero es muy, muy difícil. Yo sinceramente creo que no es que no quieran, es que, que es muy difícil. O sea que tienen la incapacidad por estructura y por y, y por deuda eh, tecnológica y, y de una serie de cosas. Quiero creer esto. ¿Y tú crees que al final, eh, aunque no colaboréis, os acabará comprando un banco? ¿O, o el futuro de Going pasa por otro lado? Eh, digo, yo espero que no nos compre un banco. Eh, digo, <ríe> digo, a ver, ya digo, hay bancos y bancos. Eh, hay muy buenos y me llevo muy, muy, muy bien. Tengo la gran suerte, que siempre lo digo, lo decía más antes, pero claro, cuando teníamos 20, tipo, 22 años, 23 años, siempre decía, hostia, qué fuerte que ya conozca a los CEOs de la, los principales bancos del mundo, ¿no? Eh, y, y, yo, y yo que ahora tengo formación financiera, pero yo no en aquel momento no, o sea, yo era ingeniero, eh, no tenía ninguna formación financiera, ninguna persona de mi familia viene del sector financiero ni parecido y tal, ¿no? Digo, qué chulo, ¿no? Pero a la vez digo, sí que me gustaría si ajá, al final en un futuro nos acabamos juntando con alguien para hacer algo más grande o tal, que ya digo, ahora mismo, no lo estamos estudiando, pero siempre a mí me encanta. O sea, que hay gente que tiene como tabú de, porque cuando hablas esto es, ah, te estás intentando vender o no sé cuánto. No, no, digo, yo siempre hablo, si, digo, si podemos juntar fuerzas con más gente para hacer cosas aún más grandes y yo sé que tendré independencia y, y podré seguir creando, yo quiero seguir en esto, pero no me importa hacerlo con más gente, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Pero digo, sinceramente, me gustaría ser alguien que tenga esta mentalidad y que tenga, poder seguir teniendo, teniendo una flexibilidad parecida a la que tenemos ahora, que es lo que me excita más. Es ahora vemos una cosa que es la hostia y que ayudaría mucho a nuestros usuarios y literal, si queremos, tardamos dos semanas en sacar la producción. Y esto es muy, muy chulo. Y esto es lo que nos motiva más de ver este impacto. Y, y una colaboración de un banco más tradicional o una fintech grande con una empresa tipo la nuestra... Yo creo que es espectacular, porque es esto. Eh, ponemos un ejemplo de otro banco, pero Caixabank. Imagínate, quiere sacar un programa top de cashbacks. Eh, ¿Cuánto tardará en sacarlo? ¿Cuánto? Ponle mínimo un año. pero mínimo, mínimo, mínimo. Eh, eh, digo, y, y yo creo que más, porque es que de cashbacks aparte, pues tiene mucha parte de. de de GDPR, de pues, al final pues, estás leyendo transacciones, no tal yo creo que más, ¿no? Eh, del rollo. Claro, nosotros, literal, pues lo podemos sacar en dos semanas, literal, una primera versión, pero en dos semanas. Entonces, ¿cuánto les cuesta a ellos sacarlo en un año, con su estructura, con tal? Pues millones, literal. ¿Nosotros qué nos cuesta? Pues no sé, 50.000, 80.000 euros, tal. Entonces, una colaboración así de aprovechar las bases de datos de una empresa, pues como podría ser CaixaBank, por decir alguien, que, pues, que tiene millones de usuarios, con una como nosotros, pues que en, eh, tenemos en este momento 0.7 millones, eh, muchos menos que ellos, ¿no? Eh, pero tenemos esta flexibilidad, se podrán crear cosas espectaculares. Yo siempre he, he divulgado sobre esto, me he juntado con todo el mundo, he hablado sin pelos en la lengua, yo nunca tengo secretos, no me importa que me copien. Sé que acabarán sacando cosas parecidas en un momento o en otro, pero yo sé que siempre tendré la velocidad de lo nuevo sacarlo más rápido que ellos, eh, pero sí que es, es muy, muy, muy, muy complicado. Entonces... Yo súper abierto a a colaborar o a juntar ideas o sinergias con bancos o con fin otro tipo de fintechs, eh, pero sí que no veo la típica, o sea, no, o sea, ya me podrían ofrecer la vida que si caja rural del pueblo no sé cuántos me ofrece tal, yo digo, ya lo siento mucho, pero no están mis valores y no es lo que, que no, no es la ambición que tenemos tampoco. O sea, quiero hacer algo mucho más grande. Claro, claro, tiene todo el sentido. Con, con esto que dices y. y y aquí ya nos contarás ¿cómo ves a los bancos de aquí a 10, 15, 20 años? O sea, porque por un lado tenemos eh, fintech como vosotros que estáis disrumpiendo el mercado pues, en, en, en Europa, con, atacando un segmento joven, haciendo cosas muy distintas y por otro lado también vemos como una gran ola de, de fintechs en países donde los bancos no habían conseguido tener una gran penetración ¿no? pues todo lo que es Latinoamérica, Asia o demás ¿tú crees que, lo, que los bancos día, pues, como que acabarán viéndole las orejas al lobo y se van a poner las pilas y ya eran por ser más flexibles y más dinámicos o que esta ola de las fintech que, que no para de crecer se, se llevará a muchos de ellos por delante es una buena pregunta y lo llevamos diciendo hace años es, es este, este too big to fail y tal es muy o sea, es que si cae un banco para un país es tan malo sabes. Eh, entonces es, es muy difícil es una, un tipo de vertical que es muy difícil que caiga eh, yo creo que habrá fusiones, sinergias, sí, unos bajarán su cuota, unos subirán, pero no creo que a corto, no, no, no, o sea, espero también que no haya, o sea, ya digo, a mí, no sé si me beneficia o no, yo creo que casi podría decir que me puede llegar a beneficiar por, por también dinamismo de decir, hostia, eh, se ha roto el status quo y sí. las fintechs pequeñas están superando a las grandes, pero yo no creo que pase a corto plazo por lo menos, o si pasa será una transición muy, muy, muy, muy, muy poco a poco, eh, creo que están muy abiertos, ya digo, es, eh, están muy abiertos, las ganas están. O sea, yo me llevo personalmente muy bien, ya digo, con la directiva de la mayoría de los bancos españoles y fintech casi de todo el mundo y algún banco internacional gordo también, digo, y las ganas están. Digo, yo creo que, que, que, que se ven, que, se frustra, que les frustra más a ellos que a nosotros, sinceramente, porque ellos... Saben lo que, que, que, que con un buen partnership así puede subir su cuota de mercado, pero espectacularmente. Entonces, imagínate este, pues un, un banco que usan 10 millones de personas que de pronto saca cinco funcionalidades de golpe que no tiene ningún otro banco. Y, y de golpe. Y, y, y a partir de aquel momento, es cada X tiempo bate, va, va, las testea antes, ve cómo funcionan y las va sacando. O sea, como, como un lab de innovación externalizado que, que no sé por qué no no, no se ha hecho es, es, es, es difícil pero yo creo que no, no pasará de golpe eh, ya digo por la por el bien de españa en este caso espero que no, que no pase pero bueno ojalá también veamos sorpresitas y cosas en un punto medio que sean positivas para todos Claro, yo, yo, a mí me encantaría ver algún día Going comprando un banco como ya ha pasado en Estados Unidos con alguna finte que ha comprado un banco ¿no? en, en crecimiento, yo ahí, ahí lo dejo, a ver si pasa algún día eh... Gracias por, por tus palabras, estaría divertido, estaría divertido. David, eh, volviendo un poquito a, a, a Going, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de vuestros números a día de? Hoy? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos usuarios tenéis? Cuéntanos lo que, lo que puedas si quieras contarnos Sí, mira, pues nosotros ahora tenemos un poco más de 0.7 millones de usuarios. Si este año hemos transaccionado, pues ahora no sabré cuánto es, pero en su momento cuando hice el DEC a mitad, de, un poco más a mitad de año, habíamos transaccionado unos mil millones de, de euros en, en un año. Eh, eh, somos, ahora mismo somos unas 25 personas en el equipo. O sea, Entonces lo guay es que tenemos unos números grandes por el pequeño equipo que somos en el sector fintech que, que tienes mil integraciones y mil cosillas, que es muy técnico, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, estamos presentes en 13 países de la Unión Europea, eh, pero eh, nuestro mercado principal es España, que está el 90% de nuestra user base es España. Eh, ojalá podamos tener mucho más dinero en un futuro cercano y abramos eh, fuertemente estos otros países, que tecnológicamente está habilitado, pero no estamos poniendo marketing. ¿Qué más? Eh, facturamos un poco más de 200 mil euros al mes ahora mismo eh, y ya digo y de lo que históricamente se nos ha dado mejor es adquirir muy económicamente muy orgánico muy viral ya digo lo que estoy como más contento que esto no sé cómo lo hemos hecho eh, sinceramente o sea por la parte de producto te puedo decir qué procesos tenemos qué tal qué de esto no pero la, a nivel marca porque hemos gastado muy poco dinero eh, muy poco o sea, mira, literal, casi lo que íbamos a gastar más es una campaña de media for equity que hicimos de un millón de euros con a 3 media. Y es que no solo nos hemos gastado como 150 por ahora. O sea, no, o aún sea, prácticamente no hemos gastado nada. Eh, lo tenemos ahora pausado a que cómo va el mundo, que, que está todo un poco, ¿sabes? Un poco movido y así lo ponemos con más caña en un futuro cercano. Y, y qué te digo, pero esto es muy fuerte que me pasa mucho, mucho, mucho y me alegra muchísimo, pero no llego a entender cómo que me voy a cualquier sitio de España, digo a o sea, literal, a mí me gusta mucho la aventura en general, pero yo por ejemplo estaba en tarifa el otro día haciendo auto-stop, literal y la gente que me para toda usa Goin o el tío del Uber luego otro día pues, también usa Goin o voy y me fui a un retiro de meditación, ¿sabes? lo más random de que dicen un retiro de meditación, es el agente hippie ¿qué, qué tal? estás pues ultra fanático de Goin el que conocí o sea si hablo con cualquiera es o lo usa o lo conoce o su, tri, o su tía lo, lo usa, ¿sabes? Eh, pero esta penetración, o, o, yo creo que a nivel uso aún queda muchísimo, pero a nivel conocimiento. O sea, mucha gente es, hostia, lo conozco pero no lo he usado porque me da miedo o, o porque eh, eh, aún no tenéis en mi banco conectado. Yo que sé que no, esto no, no debería pasar porque trabajamos con todos los principales. Pero... Eh, esto es lo que más me sorprende y no sé exactamente cómo hemos conseguido. Sé que el inicio de Going, que no hemos hablado mucho, pero fue muy importante para esto, que fue una waiting list eh, que, que hicimos, que fue, bueno, de, yo creo que de los lanzamos, yo diría, no sé si aventurarme, pero el lanzamiento de una startup más exitoso en España y de los del mundo. Fue la tercera waiting list más grande del mundo eh, por detrás de Dropbox y Robinhood y que al final pues nosotros hemos levantado una milésima parte de que, que estas empresas, y fue la cosa más viral del mundo. Y me acuerdo cuando, claro, no existía ni la aplicación, era una waiting list, literal, y ir a bares, restaurantes, tal, y la gente de detrás loca hablando de nuestro producto. yo digo, ¿cómo puede ser que literal con cero euros, porque no habíamos levantado la ronda aún, eh, hayamos conseguido algo tan viral? Y lo hemos intentado replicar en algunos países y tal, y no lo hemos conseguido. O sea, que también yo digo... Siempre me gusta ser muy transparente con lo bueno y con, con lo malo. ¿Lo hemos hecho? Puedo decir que lo he hecho. No sé cómo, <risa> eh, pero lo he hecho. Sí. Vale, porque ahí lo que dices tú, ¿no? De, de hecho, yo que escuchas esa historia, no sabíais ni exactamente qué iba a ser Going, ¿no? O sea, no, o la gente no lo sabía, vosotros lo tendréis más claro, pero, pero fue una waiting list que tampoco había tanta info. Pero, ¿cómo, cómo, aunque no pero... grade, yo creo que No había info. O sea, claro. no había. Bueno, esa era Literal, era la web te decía... Eh, no me acuerdo qué era era, era una, un móvil que no salía ni a pantalla era como gris o sea, y te ponía una frase que era de eh, la revolución de no sé cuándo o sea, pero, literal y, y te decía, no te lo pierdas o sea, eh, yo creo que la gracia fue la campaña de misterio que se creó alrededor que la gente decía, ¿qué coño es esto? Eh, ¿Sí? no lo sé pero si todo el mundo habla de esto será importante, me lo descargo pero estoy seguro que si hubiera sido súper bien explicado, es una fintech que no sé qué, que no sé cuántos, tal, no se habría descargado ni mi madre. No sea sé, literal. Claro. ¿Y, sí. ¿Y hubo alguna mecha que os ayudara a eso? Es decir, a, a alguien relevante que lo compartiera. ¿O, o fue todo así como orgánico sin, sin saber de dónde viene? Mira, es que sí que tenemos trazas, pero hay una que tengo que validar. Y mira, y, me está, eh, y ayer lo estaba pensando otra vez porque es algo que me, me reconcome, y lo voy a intentar averiguar hoy, después de cuatro años. Pero digo, porque se dice. Bueno, nosotros. Era una. A ver, era una waiting list que estuvo muy bien hecha. Esto sí que es verdad. Pero de casualidad. No no porque fuéramos muy buenos. Fue de casualidad. Pero digo, normalmente la gente había hecho waiting list que era una página web que pon tu email y te avisaremos cuando salga. Y esto es una waiting list, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro caso dijimos, vale, vamos a hacer ya la aplicación de manera que el usuario ya se descarga la aplicación de las stores ya tiene la aplicación en su móvil, ya hace el, la base, el pre-onboarding, eh, y entonces eh, el usuario ya de, llega a una pantalla donde había un tío andando, literal, eh, en una ciudad por detrás, que creo que nosotros siempre decimos que la clave fue el tío andando, que era como muy eh, te hipnotizaba, o sea, este que había gente, miramos el tiempo medio de la gente en la aplicación y había gente que se pasaba dos horas en la aplicación al día en aquel momento, que uh -huh. había un tío andando y tenía... Pijadas del rollo, si estirabas hacia arriba veías la luna, la ciudad te iba cambiando, si estabas más adelante eh, estaba más claro y veías más gente, eh, si estabas más atrás, o sea, había pijadas que ya digo que eh, le dices a un inversor que estás dedicando tiempo a esto y te diría falta de foco, no sé, o sea, estoy sí. seguro que te diría Vaya, falta de foco, pues mira, por pues la falta de foco no, nos funcionó y, y ¿qué te digo? Y, en, y podías hacer tres acciones, podías... Invitar amigos y por cada amigo se te acumulaban dos euros que podrías desbloquear el, al, al abrir la aplicación y ganabas X puntos, bueno, eh, bueno avanzabas X posiciones en, en, en, la, en la cola de espera. Podías hacer la pregunta del día, que cada día había una pregunta que nosotros usábamos para construir el producto, o sea, te preguntamos qué banco usas, eh, qué te gustaría más de método de tal, cosas así. Y también algún día hacíamos algún enigma, cosas así medianamente virales del de, típico de qué cubo se llenará primero de agua y así la gente pues, lo compartía y todo el rollo. O podías eh, pedir el Golden Ticket, que el Golden Ticket eh, era pues, tipo la fábrica de chocolate, ¿no? de Charlie, eh, que básicamente te entraba directamente. El Golden Ticket no funcionaba, o sea, era, era random, era un botón que te decía ya lo has pedido y lo podías pedir todas las veces que quisieras, pero la gente, el Golden Ticket creo que fue otra de las claves. Pero la gente, o sea, me acuerdo de la gente hablando del río. Oye, he pedido el Golden Ticket cinco veces. Eh, la, otra, ¿sabes? la gente loca con el Golden Ticket. Eh, que literal no funcionaba. Eh, y entonces esto era. Y claro, y la gente se empezó a matar. Eh, eh, entonces veías cuánta gente tenías delante y cuánta gente tenías detrás. Y los diez primeros, te, les dábamos 100 euros, o algo así, o sea, imagínate una mierda. Y digo, y al primero le dábamos eh, una entrada doble para tu morro Eh que bueno, que nos costó, creo que fueron 1.500 euros. O sea, que el total del budget en premios eran 2.000 euros. Nada, o sea, 2.000 y poco euros, ¿no? O sea, que imagínate. Y, y digo, y sí que es verdad que la, hubo un punto que se empezó a... No sabemos cómo, pero bueno, bueno sí, sabemos dos cosas. Una, choyómetro eh, no sé si conocéis pero sí. ellos eh, eh, bueno eh, esto fue después pero básicamente el primer la, los primeros días bueno en principio eh, muy estable muy estable muy estable un día empezamos ya a ver que la bola de nieve empezaba a crecer y llegó un punto que, que todo Instagram estaba inundado de screenshots de todo el mundo compartiendo <risa> este, eh, mi código entrar con mi código tal de esto y creemos por lo porque un día se nos rompieron los el primer día que se nos rompieron los servidores fue porque creemos, no lo sabemos seguro, que un, un, un cantante que se llama Kitkeo, eh, dicen, nos lo dijo nos lo dijeron varios usuarios, pero aún no lo sabemos. Y digo, yo ya que tengo algunos amigos en común con, con Kitkeo, les preguntaré a ver si él se acuerda, pero no creo que se acuerde, pero bueno, digo, les preguntaré a ver si podemos eh, tal. Pero digo, se ve que él lo compartió y entonces aquí la gente se volvió loca, o sea, porque que, o sea, loca, porque es el típico influencer que no bueno o cantante que no publica cosas así. Entonces se volvió loca, loca, se rompieron los servidores, etcétera, etcétera nosotros pensábamos que ya había pasado la cosa y fue que, como a partir de esto, lo conocieron los de Choyómetro, los de Choyómetro ya no quedaban de entradas a tu morro, querían ir a, a tu y entonces publicaron Choyo, eh, tal de esto, eh, gana dos euros por cada persona, tal de esto. Bueno, literal, nos sé, entraron eh, fueron 67.000 personas en un día a la aplicación. Básicamente rompimos todo eh, y, y bueno, llegamos al top 1 de aplicaciones más descargadas de España, de no solo financieras, sino pues todas las aplicaciones. O sea, por encima de WhatsApp, Instagram, todo sin budget, sin haber sacado la aplicación y cumpliendo un récord que no había conseguido ninguna aplicación financiera en la historia ni con aplicaciones que, que han puesto millones y millones de i más ¿no? eh, o sea es un récord que aún nadie nos ha superado no hemos superado ni nosotros hace no mucho con una campaña muy gorda que hicimos que estuvo muy chula la verdad llegamos a top 2 de aplicaciones más descargadas de España, que, que estuvo muy bien pero digo no hemos vuelto a igualar el, el, el top 1 después de cuatro años eh, ya digo, y ya habiendo sacado la aplicación y habiendo levantado mucho más dinero que en aquel momento no teníamos nada pero la verdad que fue loco, loco. Sí, sí. Sí. Qué guay, qué guay. La, la verdad que también lo que has dicho tú, ¿no? A veces el, el, el, el cómo fijarse en pequeños detalles que parece que no son relevantes, a lo mejor es lo que te, te marca la diferencia, ¿no? El crear ese cariño en la experiencia de la waiting list, pues haciendo un poco lo que vosotros habéis considerado, pues sin tener info, ¿no? Pero, pero el, el, el ser capaz de imaginar eso, os sea, cambia la película. 100%, 100%, completamente. Eh, no, no es, es esta visión por eso digo que es el mundo de este de la magia no digo yo literal yo siempre lo cuento pero creo que es lo fuerte nuestro digo a mí yo cuando trabajaba para marcas que yo he trabajado para las marcas más importantes del mundo haciéndoles presentaciones de productos eh, formaciones eh, o cosas relacionadas con la magia a mí básicamente me dan un brief que me decían lo que tenía que hacer ¿no? y el brief era eh, queremos eh, queremos eh, transmitir que este nuevo coche que sacamos es el más rápido del mundo, o queremos hacer que esta agua que sacamos es la más ligera, o queremos hacer que tal, ¿no? Y entonces yo tenía que conseguir esto con magia, ¿no? Y entonces, hostia, pero el coche más rápido del mundo, pues tengo que hacer que se teletransporte de un sitio a otro, ¿no? Hostia, la agua más ligera tengo que hacer que vuele, o es el tal y tengo que hacer que aparezca, ¿no? Entonces, claro, para nosotros, yo siempre... Eh, eh, no, no, no puedes decir que no a nada, o sea, todo es posible, o sea, literal, aquí no estoy, me parece un libro de autoayuda, pero digo, es pues que es literal, o sea, a mí me decían, tiene que volar esto y tenía que volar aquello, digo, montatelo como quieras, pero a mí me pagaban mucho dinero para que aquello volara, y entonces aquí en este caso es lo mismo, es a mí si me dicen, mira David, tienes que conseguir que sea la aplicación más descargada de España o que sea tal, pues eh, me las tendré que apañar, pero yo sé que se puede. Claro. Esa, esa visión ayuda mucho, ¿no? El eh, Después de esa campaña, ¿cómo, eh, ¿cómo captáis usuarios? Ya a día de hoy, ¿no? Es decir, ya, ya es complicado replicar ese big hit, pero ¿cuáles son vuestros principales vías de adquisición de, de usuarios? Sí, bueno, digo, ahora, ahora, por ejemplo, vamos muy a fases y, y tenemos foco en diferentes cosas. Ahora, por ejemplo, no estamos enfocados a captación, aunque eh, siempre hay mucho orgánico, pero... Intentamos, eh, al final el, el producto, yo creo que siempre es marketing de, de, de producto es el más interesante no y al final que, que el producto en sí a que la gente quiera que otras se lo descarguen, ya es eh, siempre acaba siendo lo más potente. Para esto hemos ido iterando mucho, pero al final siempre hemos vuelto a bases muy típicas de nuestro Member Get Member, ¿no? que es de la, las vías de adquisiciones más, que más nos funcionan. Después... Eh, históricamente también, bueno, eso funciona mucho, también te puedes hacer transferencias entre amigos, etcétera, etcétera, y toda esta parte hace que, que a mucha gente le diga, eh, ostras, pues descárgate Goin, porque es que te voy a enviar el dinero de X, ¿no? Entonces esto nos funciona mucho. Después nos, el, eh, nos ha funcionado mucho, bueno, el orgánico per se, que no vemos ni por Member Get Member ni nada de tío, es que me ha cambiado la vida esta aplicación, ¿sabes? Muchas veces lo vemos en redes o tal, o del rollo. Me acuerdo, este ejemplo lo pongo mucho, pero una amiga, la típica amiga que nunca te diría algo bueno, o sea, la típica amiga, muy buena amiga, pero que, que les cuesta decir piropos o cosas así, ¿no? Que un día me vino y me dijo, tío David, nunca había tenido 400 euros ahorrados. Y digo, me descargué la app sin decirte nada, ¿sabes? La típica que no crees que no te usará tu producto, ni de coña. Y, eso, y digo, es que es muy fuerte, o sea sin darme cuenta. Y digo, y he podido conseguir esto, he podido... Entonces las historias estas tan motivacionales de gente diciendo, hostia, he podido conseguir esto para mi hijo que no había tal, he podido X y todo el rollo, pues ha sido brutal. Influencers nos ha servido muy, muy, muy, muy, muy bien porque nos ha ayudado mucho trust a nosotros históricamente. Y después algo que es más tradicional y muchas startups no hacen, pero para fintech yo creo que es muy útil, es eh, la prensa. O sea, nosotros la verdad es que lo hemos petado en la prensa, porque hemos salido en la contraportada de prácticamente todos los periódicos más importantes de España, hemos tenido tres y cuatro páginas de, de periódicos principales también, hemos tenido artículos espectaculares. Eh, esto nos ha servido muy bien y algunas apariciones en tele que nos hicieron despuntar mucho y que mucha gente ya dijera, hostia, estos salen en tele. Lo bueno es que todo lo de prensa o todo lo de tele menos anuncios eh, ha sido gratis, o sea, quiero decir, orgánico. O sea, por ejemplo, pues nos llamaron los de espejo público pues para hablar del producto. Entonces aquí, bueno, eh, rompimos. ¿no? Eh, fue muy fuerte porque fue también muy explicar de la situación global económica, lo linkeamos a un hack. Esto estuvo muy bien, por ejemplo, eh, fue un hack de medio producto que básicamente nuestro coste de adquisición era de un banco conectado era aproximadamente unos 7 euros. Y entonces dijimos, vale, pues eh, cualquier cosa que regalemos por debajo de 7 euros eh, nos hace bajar el coste de adquisición si no pagamos nada más, ¿no? Y entonces lo que hicimos es, eh, en, en Espejo Público, estamos hablando del de, de momento económico global y cuando, para en vez de decir, sí, bajaros Goin, que está muy bien, ya está, ¿no? Que pues, la conversión será baja, dijimos, ostras, pues mira, todo el mundo, o sea, solo hoy, todo el mundo que se descargue Goin, le regalamos el libro... Mmm, de conocimiento financiero más mm, prestigioso que el de padre rico, padre pobre, que nos costó cuatro euros y pico comprarlos a volumen. Eh, y entonces, básicamente, a todo el mundo que se descargó la aplicación, pues fueron miles y miles de personas, pues le regalamos este libro cuando eh, ahorraba X euros en la aplicación. Entonces, aquí conseguimos, por pues, esto, bajar los costes de adquisición a la vez que la gente pues, estaba contentísima porque por descargarse una app, pues recibía un libro que le ayudaba a aparte en su salud financiera. Entonces, bueno, hemos... Eso es growth gro a saco, ¿eh? o sea, es una mentalidad de, de estar ahí creciendo y buscando las palancas muy chula. Sí, sí, sí. Esto históricamente nos ha encantado y, y, y creo que lo hemos hecho bastante bien o lo hemos iterado mucho en esto. Claro. Decías que, que ahora vuestro foco principal no está en adquisición Entiendo que está más en, en retención de usuarios en sacarle, ¿Cuál es vuestro foco ahora? ¿En qué métricas os fijáis? Y luego ya cuéntanos un poquito cómo trabajáis eh, pues La retención de usuarios, que vuelvan y, y sacarles el máximo provecho también Sí, digo, nosotros ahora estamos más enfocados En todo lo que es eh, profit en general eh, Porque ya hemos visto hacia dónde ha ido el mundo eh, Y entonces ahora antes sí que que había tipo de empresa, bueno, un inversor valoraba mucho el crecimiento y punto. Y ahora ya el crecimiento no lo es todo. Y entonces ahora desde hace ya unos meses nos estamos enfocando mucho a métricas más de unit economics, de que, que tenga sentido pues la, lo que te, da, lo, te devuelve el usuario, eh, teniendo en cuenta el precio de adquisición de este usuario y una serie de cosas. Entonces esto es lo que nos estamos dedicando. Después la parte de retención. Tenemos la gran suerte que el producto, ya digo, es bastante sticky, como hemos dicho, per se, ¿no? Por la dinámica del producto, pero sí que ahora estamos también metiéndole mucho foco y aún nos queda un tiempo de mucho CRM, trabajarlo muy bien, sobre todo el CRM más transaccional. Eh, que ya digo, es que se pueden hacer maravillas. Es que nosotros, claro, te podemos hacer maravillas, tipo, eh, detectamos que has comprado en Amazon y no lo has hecho a través de una gift card de las que tendemos en Goin, pues el día siguiente te mandamos una push que te decimos, mira, has perdido, literal, 3 euros y 40 céntimos por no haber comprado tal. Digo, eh, y entonces podemos hacer maravillas transaccionales que de verdad para, que ayudan al usuario. Que la mayoría de pushes que recibes de otras aplicaciones eh, son random o son muy publiciteras, ¿no? pero no, no son de verdad tan accionables como nosotros. De, o sea, literal, eh, hoy con esto has perdido 3,40, esto 5,80, tal, y, digo, y te estoy diciendo de la manera que en un clic eh, puedes tenerla gratis, o sea, no, no te cuesta más, te cuesta menos. ¿no? Entonces, estamos yendo muy en esta dirección, eh, que es una dirección que es menos sexy hacia afuera, porque ahora no estamos haciendo acciones tan shiny como puede ser esta, pues la el espejo público regalando un libro y no sé cuántos, que es muy guay y, y es muy bonito para el equipo, porque ves que hostia, las métricas y que se, los servidores se colapsan y todo, que es chulo, eh, pero. Eh, es lo que toca en fases de, de una startup y creo que a muchas startups ahora pues tendrán que estar más heads down, eh, executing, ¿no? que, que ya digo que cuesta, pero, pero es lo que toca. Hablando de profits, David, eh, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Cómo ganáis dinero? Nosotros tenemos muchos modelos de negocio, que es lo guay de lo de, digo, de fintech enable marketplace, tenemos lo de los dos mundos. Pero tenemos desde que hay muchos que solo tienen este, de muchas fintechs americanas, pero desde la parte de las transferencias instantáneas, que más del 50% de gente usa la transferencia instantánea cuando retira su banco. Eh, y nosotros cobramos, creo que son 99 céntimos por, por retirada si es instantánea, si son normales, son gratuitas. Eh, después de Management Fee o compra-venta de, de criptos o de, de, del protocolo DeFi que usamos, que cada vez se está usando más y son volúmenes muy grandes. Eh, después está toda la parte de cashbacks, que una pequeña parte de lo que nos da el comercio nos la quedamos nosotros y otra parte la damos al usuario. Eh, Después están muchas cosas más de one-shot actions, tipo campañas que hacemos concretas eh, cuando un usuario, eh, pues por ejemplo, otras usuarios que se quieren ir de viaje a un destino de playa. Entonces hacemos promociones para que de verdad, pues siempre con unos valores muy claros que es que es que ahorren para aquello que quieren, ¿no? Entonces yo, nosotros siempre negociamos y negociamos con una marca decimos, vale, eh, vamos a hacer esta campaña a que le aparecerá la app X, a uno, por ejemplo, pues un seguro para un usuario que se ha comprado un coche. Pero digo, y solo si el seguro es el más barato del mercado o es más barato de lo que, que ya el seguro que tiene, ¿no? Entonces, siempre muy alineado con los valores de, de la empresa. Y por último, una de las partes más importantes y que cada vez es más grande, esto, cuando un usuario compra a través nuestro, eh, que nos quedamos una, una parte de, de, de, de lo que nos paga el comercio, una parte de lo que vale el producto. Pues, por ejemplo, si el usuario pues compra un iPhone. Eh, con Amazon a través nuestro, pues nosotros ganamos una parte de lo que ha costado el iPhone por el acuerdo que tenemos con Amazon, por ejemplo. Entonces, y esto también, por eso digo, tenemos las funcionalidades más fintech y las funcionalidades más marketplace. Y digo, ya ahora, si todo va bien en un tiempo, yo calculo que un mes, sacaremos un premium bastante chulo también que estará bastante, bastante guay. Qué bien, qué bien. Lo tenéis bien planteado todo. Bien, eh... Los emprendedores siempre valoramos o valora a la gente, y ya lo dijiste tú, que te gusta ser transparente con lo bueno y con lo malo. ¿Puedes contarnos qué ha sido lo más complicado en esta etapa a nivel tanto, no sé, si personal o como compañía? Uh. <risa> eh, joder, no, es, un, es muy complicado, es un, es un drama. O sea, <risa> Quiero decir, yo siempre lo digo, yo cuando hablo mucho de emprender y tal... Bueno, ahora hacía tiempo que no, no hacía entrevistas y tal, estuve moviéndolas todas eh, para tener unos meses que también incluso hablando con vosotros dijimos, hagámoslo más tarde y tal, porque preferí tener unos meses de, de ejecutar, que ahora también seguiré ejecutando, está claro, pero, pero quería también moverme de, de hablar en público y tal, pero yo siempre que he hablado en público hablo con mucho respeto del hecho de emprender y siempre digo que emprender no es para todos, que hay mucha gente que... Que, que vende demasiado el emprendimiento ¿no? y dice, wow, sí, emprendes sé tu propio jefe no sé qué, no sé cuántos, y dices, sí, una mierda ¿sabes? es muy, muy, muy, muy complicado entonces es, un, es, muy, es muy complicado, o sea, quiero decir tienes que dejar de lado muchas cosas, yo o por lo menos yo lo he experimentado así y, y mucha gente a mi alrededor lo ha experimentado así, es muy solitario es eh, es, eh, es, una, es una carrera de fondo muy larga eh, yo he dejado de lado pues, de ver a muchos amigos he eh, visto menos a mi familia eh, mientras mis amigos se iban de viajes de un mes por ahí pues yo quizá les visitaba un fin de semana a algún sitio intermedio que estuvieran eh, es muy muy muy complicado entonces y lo más difícil es las personas digo hemos tenido que despedir mucha gente en muchos momentos eh, eh, eh, hemos pasado situaciones complicadas muchas veces de que eh, no sabíamos si al mes siguiente tendríamos dinero porque estábamos en ronda y nos había cerrado. O se nos ha pasado todo. O sea, yo creo que ha sido una montaña rusa muy fuerte. Yo siempre digo, yo ahora, ya con todo lo que he aprendido, el posicionamiento que tengo y una serie de cosas, está claro que ya vaya genial esto o vaya mal, yo volveré a emprender. Pero sabiendo todas las dificultades, sin haberlas, si no los hubiera vivido aún... No sé si emprendería ahora mismo. ¿Por qué? Y bueno, y creo que era Jeff Bezos que decía, si quieres ser feliz, no emprendas. Eh, quiero decir, y te lo dice la persona, bueno, ahora ya no es la más rica, pero de las más ricas del mundo, ¿no? Eh, es muy complicado. Porque ya digo, porque estadísticamente las tienes de perder. O sea, estadísticamente las tienes de perder. O sea, no, no es que seas bueno, o malo, tal, ¿no? Eh, o sea, no sé, me invento las probabilidades, pero esto con un 90% de probabilidades, perderás. Entonces, no. Por eso los emprendedores somos gente poco, yo creo, racional. Porque digo, sabiendo la estadística, no tiene sentido emprender. Porque tú, sí, por ejemplo, tú, si tú sabes que, que si sales a la calle hoy tienes el 90% de posibilidades de morir, ¿saldrás a la calle? Hostia, pues quizá dices, no es sensato. O sea, me quedo en casa porque sé que hoy tengo el 90%. De... Entonces esto es igual, es, es, es poco racional, eh, muy poco racional. entonces, Pero bueno, ya digo, ya, ya habiéndolo hecho y ya diga, habiendo... Yo, yo creo, yo he sufrido bastante, eh, de, o sea, me encanta, estoy contentísimo, he aprendido lo, la, la vida, pero sí, sinceramente he sufrido bastante. Y digo, ahora ya con todo esto, digo, y una mierda no vuelvo a emprender. O sea, digo, ahora ya yo creo que ya he hecho lo difícil, habrá cosas, pero lo he vivido prácticamente todo. Digo, habiendo hecho todo esto, digo, una mierda no vuelvo a emprender, pero si fuera la primera vez, hostia, eh, me lo pensaría dos veces. Sí. Eh. Sí, lo, lo que decías antes, ¿no? Lo, cuando te dicen lo de vas a ser tu propio jefe y cuando emprendes dices, y sí, tengo más jefes que nunca, ¿no? Porque al final, sí, claro, sí, dependes sí, de inversores, sí. dependes de tu equipo, dependes de, de partners, dependes de, de, al final de mucha gente. Bueno, y cuando eres, yo, yo digo, de, dependes de mucha gente, pero lo peor eres tú. Eh, para mí, digo, eh, mucha gente siempre casi yo digo, Buah, es que me tengo que ir a, yo qué sé, a dormir, que mañana tengo que trabajar. Y me dice la gente, Tío, pero si eres tu jefe, ves más tarde, o no vayas, o, o bueno, es que tengo que, no, no, no he hecho vacaciones este año. Y dice, pero si puedes hacer las que quieras y no, no tienes que pedirle a nadie tal de esto. Y digo, eh, que equivocados, equivocados estáis. Cuando eres tu propio jefe, te hackeas mucho. O sea, yo digo, si tienes un jefe, no te tienes problemas en general de decirle, eh, mira, me voy de vacaciones que tengo tren, o sea, veintipico días al año, o lo que sea, y tengo que gastarlos. Pero digo, cuando eres tu propio jefe, dices, uy. No quiero gastarnos, quiero trabajar porque quiero que salgan las cosas. Entonces, es muy complicado, muy complicado. Digo, no, no todo el mundo será igual, eh, pero si eres currante, es difícil no auto quedarte a ti mismo, yo creo. Sí. De hecho, sí. Co conectado con esto, te quería preguntar un poco también cómo has tenido tú que crecer a nivel personal pues para, para hacer frente a todo esto, ¿no? porque también llega un punto en el que, que te vas dando cuenta que o te pones una serie de límites o, o te hackeas de, desde otra perspectiva o acabas petando. ¿Cómo has crecido tú a nivel personal estos años? Está muy bien. También ese, es la, yo creo que la de dificultades y crecimiento es lo que se debería trabajar más con, con emprendedores. Digo, yo he tenido la suerte de rodearme de gente muy buena, tanto adentro de la empresa como inversores. Digo... Ahora, mis, sobre todo mis últimos inversores y penúltimos que entraron hace. O sea, muchos han seguido ahora también, pero digo, entraron hace un año y pico. Son americanos eh, que todos han hecho Billion Dollar Companies y, y que son gente de verdad que, que quiere ayudar. Y ya digo, muchos de ellos literalmente me escriben un WhatsApp cada día para preguntarme cómo estoy eh, y tener este apoyo de gente que valoras tanto. Es espectacular y muchos de ellos me han eh, hosteado en su casa semanas, no en un día, ¿sabes? Me han apoyado, me, me han llamado cuando sabían que estaba más down, me han llamado y me, me han hecho un chute de realidad. O sea, tiene una suerte con, ya digo, sobre todo inversores americanos. Eh, para mí, americanos muchos de ellos o argentinos o españoles que viven en América, pero que, que están en San Francisco la mayoría y saben lo que es sufrir. Y me han hecho unas lecciones de vida espectaculares y para mí esto es todo el punto número uno. El punto número dos eh, para mí ha sido eh, también temas de más de autoconocimiento personal, introspección y tal. Yo he hecho muchas cosas, empecé con temas de, de, de bueno, un retiro que hice de Vipassana, se llama, que es como 10 días día sin hablar con nadie. Eh, sin móviles, sin leer, sin escribir, sin escuchar música, ¿no? Meditando solo, básicamente. Y aquí me hice unas bases bastante buenas de todo el tema de meditación. Empecé a hacer cosas más de yoga. Eh, ahora hace como... Esto he empezado tarde, eh, pero empecé como hace cinco o seis meses yendo al gimnasio cada mañana a las siete y pico, eh, religiosamente. Entonces, todo esto... Duermo siempre ocho horas yo. Esto sí que es importante. Mucha gente eh, se sorprende. Eh, digo... Yo creo que es vital, yo no puedo dormir menos de ocho horas en general, más tampoco, pero, pero menos de siete y media, no, no duermo nunca prácticamente, y, y comer muy sano, o sea, como muy bien también. Que, sí que antes también me olvidaba mucho de comer, o sea, del rollo, hoy no como porque estoy liadísimo, eh, digo pero comer muy sano. Entonces, todo esto, claro, no sé lo que me ha ayudado, lo que no, porque ahora no me imagino no hacerlo, ¿sabes? No he, no he hecho un A-B test de decir hoy, oh, cómo sano hoy, esta semana tal, pero digo, yo creo, por lo que me cuenta la gente, que, que, me, que me ha ido bien, todo esto junto. Pero, pero digo, todo esto sin el apoyo de gente que admiras, yo no, no lo habría aguantado ni de coña. O sea, porque saber que alguien que ha hecho una multibillion dollar company eh, te tiene cariño y te tiene transparencia, te dice, tío, eh, David, lo estás haciendo de puta madre. O sea, quiero decir, mira, esto está bien, esto no está bien, pero el momento es difícil. Tal, no sé cuántos, o te apoyo también con mi dinero, o vente unos días conmigo, o, o tal, todo esto uf, te cambia la vida. Ya digo, entonces rodearte de gente así, ya digo, no sé cómo se hace, ¿no? no sé si tiene suerte o, o qué, pero a mí es lo que, que me, ha, me ha cambiado más y me ha hecho que, que pueda estar haciendo todo lo que estoy haciendo. Claro, yo, yo creo que también pasa mucho, ¿no? Que la, en, en, al emprender, el o sea, el límite o la diferencia entre petarlo y, y cagarla muchas veces es muy sutil. Está en los detalles, está en, en cosas que hacen ni, ni dependen de ti, ¿no? Entonces, cuando estás con gente que ha tenido éxito, eh, que ha pasado por ahí, sabe, entiende que, que, oye, pues que tú lo puedes estar haciendo bien y aún así las cosas pues no se alinean y, y puedes tener momentos malos y que incluso aunque al final te acaben saliendo bien las cosas, vas a tener muchos momentos abajo, ¿no? Que, que esto es lo que decías tú antes, una carrera de fondo... Oye, eh, si ves un, algo que es raro durante el camino lo cambias, pero es mucho perseverar, perseverar, perseverar, perseverar. Y lo que dices tú, tener alguien que te ayude a decir, tío, vas bien, aguanta un poco más o descansa incluso, ¿no? Entiendo que a veces eh, bajar el ritmo ayuda a, a coger perspectiva a las cosas. Sí, que a mí esto me cuesta mucho porque me da la sensación. Bueno, es lo que en América le llaman mucho hamster life, ¿no? Eh, mm. Cuando ya estás en la rueda eh, y tal... Digo, y es muy difícil salir de la rueda porque que, a, a, es más miedo que otra cosa. Esto es un tema de trabajar y yo digo, yo lo estoy trabajando pero no soy experto en esto y me queda mucho. Pero el rollo sí que te da mucho la sensación del rollo hostia, si me voy ahora un mes, cuando vuelva quizá ya no soy necesario o, o, o ha cambiado todo tanto que, que tal o tengo mucho trabajo acumulado o la empresa se ha petado y normalmente después te vas un mes, vuelves y nadie se ha enterado que te has ido. ¿Sabes? Como aquel que dice. Pero, siempre en nuestra nuestra cabeza exagera mucho los problemas. Los problemas de nuestra cabeza son mucho más grandes que la realidad, ¿no? Pero bueno, pero es complicado. Y entonces a mí me pasa mucho con el tema de vacaciones o tal. Yo literal en cuatro años, este año he hecho cuatro días eh, y de casualidad casi, eh, porque casi me medio obligaron. Y digo, y en otros años, hay años que he hecho cero y años que he hecho quizá cinco o seis días. Pero si es esto en, en cuatro años y medio pues habré hecho... No sé, 15, 20 días. Sí, ¿no? y, y digo, y, y la gente me, me dice, te habitas vacaciones, las vacaciones, pero es que me cuesta mucho. Pero tengo tantas cosas que hacer, tengo tal de esto que no me cuesta. esto esa, Y digo, creo que es malo. ¿eh? O sea No todos somos perfectos y digo, y esto es un fallo mío que ya aprenderé su juego con el tiempo. Eso es, tenemos que irnos mejorando continuamente. David, eh, muchas gracias por todo este ratito. Cuéntanos eh, para quien nos esté escuchando eh, y todavía no haya probado Goin, que no puede ser. ¿Qué tiene que hacer para probarlo eh, ahora mismito? Pues sí, mira, eh, básicamente eh, lo, es una aplicación gratuita, está en iOS o Android, o sea, las stores. Tiene que buscar Goin, G-O-I-N, y entonces ya está, descargarla. Si, por ejemplo, ponen mi código, que es mi apellido, R-I-U-D-O-R, en settings, que tendrá para poner de su código y tal, también le daremos algún euro de bienvenida y ya digo, ya el resto creo que no tendréis ningún problema. Cualquier cosa, a mí me encanta hablar de los temas, me encanta ayudar, invierto bastante a nivel personal y con amigos, con otros business angels, ya digo, sobre todo americanos y tal, mucho en fintech, e-commerce... Eh, esto, Fintech Enable Marketplace es Web3, o sea, todo lo que es comercio o finanzas eh, unidas de diferentes maneras. Siempre, si cualquier pregunta o, o, o tal, eh, por redes, por ejemplo, Instagram es de lo que uso más, que, que es den de David Riudor, eh, pero estoy en todos sitios. Contactarme, que me encanta, ya digo, conectar con gente, conocer emprendedores y, y bueno, crear comunidad, que creo que en España aún nos queda un poquito para... Para crear esto bien fuerte. Eso es. Por suerte, pues bueno, con gente como tú y emprendedores como como tú, que también que vais dando ejemplo, pues esto cada vez pasa más. David, eh, muchas gracias por compartir tanto. La verdad que es muy muy inspirador todo lo que, que hemos hablado y que lo sigáis petando muchísimo, porque mola tener ejemplos como vosotros, que por lo que decías tú antes, ¿no? Dices, oye, pues esto para España es mucho, pero mi ambición no es España. No, a, a mí ese tipo de mensajes yo creo que los tenemos que compartir más, porque es, hay, el mundo es muy grande, es que es demasiado grande. Cien por Pues bueno, mil gracias por invitarme y nada, a darle caña y a ver si nos vemos en persona pronto. Eso es. Andrés, nos despedimos. Oye, gracias David. Gracias Corti, ha sí. sido un placer. eh. Y cuánto aprendizaje en este episodio. Eso sí, es. Ya los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.